Levanta, levanta, ahí está levantando. Yo dije, salame mágico, eh. ¿Qué no tenía Mandó Uy, que su. ¿Qué está gana que no está aquí ¿Linda boita? para acá listo, levante Pónganse los dos, que sacamos una foto. Pónganse en los dos. Guarda, guarda, guarda. ¿Estás seguro? Vení, ponete y sacamos una foto. Tuya la caña, <risa> por la mano. Dale, Mario. Dale que devuelvo el copo. Es el un pez grande. No, no, no. Pobrecito. Ahí, marito. Ay, hay más grande, <risa> Buena. ¿Qué Para Nico. ¿Qué cosa? La carnada. Ah, pobre Nico. Muy bueno, buena carnadita. ¿Qué, qué le hiciste ahí? Tiene una bolsita de pimienta, aquí molido, un poquito de aceite. Bueno, se lo dedicamos a Nico esto. Se lo dedicás a Nico. Pobre. Pobre, que Se, <risa> se recupera. Del, del. estábamos esperando, mirá. Iba a estar acá con nosotros. Te estaba esperando Nico la caña. Mirá. Pero bueno. La tenía preparado para el lance. Otra Se vez la será. Próxima. Exacto. Lo más importante es que, que llegue bien. Exacto. La bueno. Como una... Ya sacaste una cuanta, ¿eh? Cuatro. Okay. Excelente. Excelente día de pesca acá. De bobitas, eh. You know Arriba de esta. Ven para acá. та та que vai acontecer como foi. ¡Sacate!